Yeah. Yeah. L yeah. díselo. Oh. Ah. <tose> Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero o Esperando un mes entero para ganar dinero Mientras me mantengo como pueda Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque antes es que el primero Esperando un mes entero para ganar dinero Mientras me mantengo como puedo. Todos quieren viajar en avión Yo yendo en tres sin preocupación Aunque no estemos tema de altura Estamos causando buena impresión Dime por qué te apresuras Si sabes que tengo el don, eh Tu vida una amargura La mía llena de acción, eh yo prefiero para comer larga vida por los míos los que me vieron crecer el dedo del medio cretino que me quiere caer. estamos cumpliendo el objetivo, siendo creativos sin usar la pizza y papel muchas veces me dijeron que tenía el talento que le pongo a prueba Lo que le duele no es que saque un tema sino que lo intentan y muchos se quedan pocos son los que muerden pero ladran ejecutando la frase en dos barras estoy haciendo lo que quiero como quiero ustedes viviendo sin ganas mala mía una esperanza que ya está vivida Sueño con ser la esperanza del caserío Aunque estoy un poco perdida Nunca vi oído los consejos, mamá mía eh. ah, Para aprender hay que saber Y eso es lo que quiero, como quiero, cuando quiero Prefiero el cero porque va antes que el primero o Esperando un mes entero Para ganar dinero Mientras me mantengo como puedo Quiero, como quiero, cuando quiero. Prefiero el cero porque es que el primero. Esperando un mes entero para ganar dinero. Mientras me mantengo como pez. Yo soy así, así moriré. falta de vitamina vine con fe. Muchos fakes te enmascaré. face fake. amigos suelen haber cuando uno la pasa bien. Yo soy bien. así, así moriré de vitamina, vine con fe Mucho fake, te se mascaré Carface face, face, face, face. Amigos suelen haber cuando uno la pasa ya bien Ya lo sabía, ya lo sabía Que te este día llegaría Ya lo sabía, ya lo sabía Que este día llegaría Sigo de pie, por más que me quieran ver caer Empecé de abajo sin ganar un penny, yo no sé por qué Ahora juego en este juego como en el game que nunca me dejó caer. Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Prefiero el cero porque antes que el primero. Voy esperando un mes entero para ganar dinero, mientras me mantengo como puedo. Yeah. Estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Prefiero el cero porque antes que el primero. Voy esperando un mes entero para ganar dinero, mientras me mantengo como puedo. Yo en la casa.